Abrázame como quieras Que yo hago lo mismo Si tú eres la sede, mi amor Con el alma te voy a querer Mil veces te doy el corazón Y en tus manos lo tienes, mujer Ay, bésame como quieras Que yo hago lo mismo Matías, María José Y Loraine Mercado Hermanitos Un saludo para Marcela Serrano El amor de Jai del Monterrosa En Barranquilla Ay, yo tengo la fe y la ilusión Vivir contigo toda la vida Siempre presente que tú eres mi amor